Hello a todos. Hola. Bueno, hoy es un día fantástico, fabuloso, porque hoy se habla mucho de Isaac Asimov y me parece una auténtica maravilla que se haga. Isaac Asimov es uno de los grandes escritores del siglo XX. Como hoy, que es 6 de abril, se cumplen pues 25 años de su fallecimiento, pues es una buena excusa para hablar de Isaac Asimov y para compartir unos cuantos enlaces. Así que, ¡allá vamos! Bien, lo primero es que en Twitter, en Twitter está teniendo mucha repercusión este tema de Isaac Asimov y de los 25 años de su muerte, entonces han creado un momento, son momentos de Twitter con 10 predicciones de Isaac Asimov que ya son una realidad. Bueno, pues es eh, una de esas recopilación de momentos geniales con las predicciones, pues por ejemplo, los robots no serán ni comunes ni muy buenos en 2014, pero van a existir predicciones pues, del año 64 de, de la época de Isaac Asimov. ...y esa capacidad que tenía de entender el futuro fabulosa. Un enlace muy, muy chulo. Todos estos enlaces, ya sabéis, se comparten en la descripción de este vídeo. Y bueno, pues rescatando eh, de eh, rtve.es un reportaje estupendo de un programa del 2013 eh, de la UNED, Más Ciencia que Ficción isaac asimov viviendo con robots bueno pues es un vídeo de 11 minutos que merece un montón la pena y que resume muy bien la trayectoria de este escritor seguimos eh, hablando de televisión española hemos podido rescatar fantástico una entrevista que se le hizo en televisión española a isaac asimov lo hicieron manuel tuaria y esteban sánchez ocaña es una entrevista en dos partes eh, os pongo el enlace a la primera parte, pero luego aquí abajo ya viene enseguida el enlace a la segunda parte. Y es una entrevista genial donde podemos ver a Isaac Asimov en su salsa hablando, ¿vale? Y traducido al español para que todos lo podamos entender. Fenomenal. Más enlaces hoy. Pues como es este día tan especial, Libertad Digital ha hecho una recopilación de 10 libros imprescindibles de Isaac Asimov. Y es una buena referencia para poder entender su literatura, porque no olvidemos que estamos hablando de un escritor y lo que merece la pena es leerle. Y como merece la pena leerle, cierro los enlaces con esto, pues un enlace pues, a casa del libro.com por ejemplo, de Isaac Asimov con un montón de referencias para comprar sus libros, con lo cual merece la, mucho la pena tener en cuenta que podemos hacer esas compras y sobre todo leer a esa Asimov. Muy bien, Asimov es una persona que me gusta, yo que soy gran lector y estoy constantemente leyendo, he leído mucha de su obra y es una gozada y es un siglo XX interesante cómo se proyectaba al futuro. Muy bien, gracias, ponedme retos, ya sabéis, yo soy Luis Ángel Lugarcén, os espero en el próximo. Curación de contenidos. Vivir en la red tiene que ser esto. ¡Hasta luego!